Quendaro, que no recusamos, cananico, cona, va si que Se nejero. mi Canadá, en quiero mi oporamos Canadá, aquí en Amos se no tiró, aquí en Amos La ya cubabat, la la